Hola amigos, ¿qué tal? Soy Killer Estamos de vuelta con Valheim Nuestra gran y épica aventura nórdica Vamos a seguir, eh, hice un directo en Twitch De Dora jugando, nada relevante Vamos, lo que voy a ver es una cosa muy importante es que tengo nueva casa La casa anterior, que de hecho me salté un vídeo Donde no, donde, hice un vídeo donde presentaba la casa No lo subí, subí el siguiente Pero bueno, tampoco tenía nada relevante eh, Lo que me... El, que publiqué último, el que sería el 4. Eh, sí mola porque, bueno, vais que descubre, que, de, que descubre los, los caletos y cosas así. En el último directo, que no lo voy a resumir ni nada, eh, consigo eh, varias eh, nuevas materiales que voy a mostrar ahora, ahora y cómo lo he conseguido. De todas maneras, vamos a ir a full al Bosque Negro. Así que nos vemos en Valheim. Vamos para adentro. Bueno, pues esta mi nueva casa o lo voy a mostrar por fuera, es muy sosa A ver, Sosa porque lo que es funcional Está rodeado de valla porque Por lo visto eh, Me va a juego un rarillo eh, para, Ya te la comida, N. Porque por lo visto, me ha pasado ya Que por la noche a veces hay, in, hay Incursiones de mod Y te vienen a atacar la base Pues mira, para que no me la destruyan Pues he puesto esto y ahí he puesto Lo que es para asomarme con, la, con el arco Y ya me ha, ha fechazo Vale, ¿qué he conseguido? Ah, para adentro Pues... Ya puedo fabricar todo esto ¿Vale? Eh, todo eso Luego aparte puedo fabricar eh, Ya puedo fabricar lo que es El horno de fundición eh, El horno de carbón Vamos, cositas así variadas eh. Os muestro la casa Aquí he puesto todo esto Ahí, bueno Cositas variadas para ir guardando cositas Guardando materiales Aquí, tres fuegos con comida para poder cocinar rápidamente todo Y no está ahí, dale, dale que te pego, esperando con uno Todo lo que sea, poder hacerlo rápidamente, mejor La cama para tener eh, importante comodidad a nivel 5 Para tener más energía y descansar mucho más, etc, etc, etc et, et. eh, En la parte de arriba no hay nada eh, en la segunda planta, para cuando aumente más y tenga más cositas, pues eso eh, En Valheim podemos hacer dos cosas o crear nuevas a doquier, cada vez que avancemos O base y luego puesto de avanzada Yo voy a hacer puesto de avanzada Voy a procurar que esta base sea la mía eh, Sea la, la, de, la definitiva Y luego según si vaya avanzando Crear puesto de, de avanzadilla Esta es la parte de arriba que no, no tengo nada puesto Y lo que importa es esto Podrá asomarme Para poder Si me vienen a atacar poder aquí poder defenderme que no, aún tengo puesto eso y tengo puertas por casi todos lados prácticamente Para poder entrar y salir y bueno y poder, pues, defenderme Bueno, vamos a dejar cositas sin y nos vamos a... Bueno, a dejar cosica aquí y nos vamos al bosque negro a dar caña Vaya a ver, además he encontrado mamorra, que vamos a ir a la mamorra Y creo que, además, creo, a ver si funciona Perfecto, el F3 para esa foto, <risa> por fin bueno, aquí tengo ya eh, apuntado, esto es negro. en realidad también se sienta por aquí perfectamente, me pilla al lado Una cámara funeraria y una mazmorra Voy a ir a la cámara funeraria porque ahí hay un recurso que me hace falta para poder crear la... Bueno, que me hace falta y que te ti si falta, joven aventurero nórdico, si vas a jugar a Valheim Para poder eh, crear los hornos Así que, vámonos para allá eh, También voy a intentar que el otro día, bueno, allá cuando hice el directo, vi... Que había un troll en un sitio y creo que hay una manera de buguearlo. Bueno, oh buguearlo. Eh, hay una manera de... Como hay una especie de zanja. poneme yo en un extremo. e eh, intentarse que se vaya al otro. Y desde el extremo dispararle a él. Y así pues... Cargarme mi primer troll. Es verdad que tengo flecha de madera. No tengo flecha de otro material que le trabaría más daño. Ni flecha incendiaria. Pero... Matar se puede matar perfectamente con fecha de madera. Ahí hay ciervo. Estoy de puntería como lo que yo me sé. ¡Uy! Lo mató feo. ¿Y que me hace falta? Crearme cuanto antes el horno para poder eh, hacerme lo que sería el. Los arcos de estaño y demás. A ver si puedo matármelo. Bueno, lo me lo mato y ahora nos vemos en la, en la cámara funeraria. Bueno, estamos en el boque negro. Eh, un recurso importante que se consigue que se consigue de aquí, eh, de los árboles estos, aparte de madera, es el núcleo de madera, que sirve para fabricar cosas. Hay como una, hay como una manera más avanzada. Y es un recurso también muy importante para poder fabricar pues, cosas más avanzadas. Voy a cruzar esto y vamos a ver si vamos a la cámara funeraria a dar caña. Bueno, llegando a la cámara funeraria No sé si me van a salir a esto. Como ya ya me lo maté Aquí está, vamos para adentro No sé cómo será esto, ya me cargué un, un respawn de caleto Y un, y un altar Lo bueno que aquí, tengo que llevar por cojones eh... Tengo que ir así Así que bueno, vamos al lío Bueno, yo entré por aquí Ayer me limpié un poquito de aquí Entré aquí, me limpié esto que aquí había un el caleto Y había un par de cosillas Y vamos a seguir Vamos, vamos a seguir limpiando, a ver A ver, quiero, ¿esto puedo cogerlo? Vaya Encontré oro, que no lo he mostrado Soy, soy en el caleto Uh. A la mierda, el esqueleto rancio, obviamente, es un esqueleto mago que echa veneno y echa caca. Ahí hay un respawn Voy a cargámelo. ¿No ha salido? Vale, me está atacando un... Un arquero Y no sé dónde está Ah, está ahí, está ahí bugueado el cabrón Pues vengan por culo Está ahí bugueado No era... Eh... Joder, se me, se me va a romper la antorcha Lo dejo ahí. Vale, con esto ya podría... Ya tengo allí... Son cinco, tengo allí cuatro. Y más ese, ya puedo crearme el, lo que sería el primer horno. Pero vamos a seguir... Lo que es, pues bueno, mirando aquí por aquí. Cuando yo me vea que estoy en peligro, salgo ocupando. Puedo curarme, no hay ningún problema. Y lo que hace... Ah, me da más salud. Pues ya está. Pues mira. ¿Puedo comerme ahora mismo? No. Vale, vamos a seguir. Que lo veáis todo. Yo me lo llevo todo, vamos. Como.. Como un buen jugador de esto ahí está. Ahí está. Y sobre todo los guasos son muy importantes los guasos. Para fabricar un arma que hay muy buena. Y mira, se falta mucho hueso Uf, Se ha oído algo raro Bueno, que aquí... Aquí me hacen el sándwich... No sé si hay trampa, ¿eh? Pero aquí me hacen el sándwich... Poca broma Aquí me hacen las 10 11... No, ya está, ya, ya, ya he limpiado esto Perfecto, mira tú qué bien Ya he limpiado Porque aquí no, aquí no se podrá acabar, ¿verdad? No Perfecto Hay un bot que le iba a poner Que luego lo probaré, que es de primera persona No sé cómo irá, no sé si molará o no Pero no sé cómo irá bueno chicos, vamos a salir de aquí Y nos vamos a ir a la casa a base A dejarlo todo Y a crear nuestro primero horno y a empezar a, a fundir estaño Nos vemos cuando entramos en la base Vale, acabo de comprobar, de comprobar Una cosa, yo creo que los que dan el núcleo de madera No son los árboles, los abetos Son los, son los grisesillos Brutos, bueno, son los, los grisesillos Esos bichos que parecen Medio árboles ¿eh? Como duendes de árboles ¿eh? Creo que son ellos los que dan eso porque me he ido a picar a Beto. Digo, ya que estoy y tengo espacio Pico a Beto y pillo madera y pillo también Eso que me hace falta, pero no Me he dado cuenta que son los, son los Son los grisesillos Que hay por ahí por el mapa, pero ya está No pasa nada Si veis un rabo es mi gata que está buscando sitio Pues así Bueno, vamos a la base Bueno, vamos a construir Vamos a construir el horno Aquí afuera eh, primero voy A coger 8 La piedra No me la coge debido a que como Pesa mucho, pues me dice que me como una mierda Vamos a coger todo eso allá. Eh, ¿Cuánto me pide? Eh, este voy a fabricarlo, parece. El horno de fundición. Joder, pasó, ¿no? ¿no? Venga, va. A ver, a ver qué me dice esto. Coloca la, la, la mana de mineral en bruto en este horno. O sea, se retiran. Toda la impureza que darán un lingotes de metal refinado que podrá utilizar en la forja. Para ponerlo en marcha necesita carbón. Podrá conseguir si construye un horno de carbón y los llena de madera. Tus cojones ahí. Ahora me hace falta un horno de carbón, ¿no? Pues muy bien. Eh, ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! ¿Y cómo uso esto? Eh, si no puedo... A ah. Y ¿Por ahí saldrá? La veis en qué horno En serio, eh Bueno, vamos a dormir Se ha hecho de noche se ha hecho de, se ha hecho de noche muy pronto, ¿no? A ver, puedo, puedo hacer carbón Si quemo eh, No, tontería, hacer carbón así Vamos, por la noche me va a hacer falta Se me jode Voy que buscar otro, otra mazmorra de esa Y pillar que sea hay una y una y pillar sí o sí eh, más, más de esto, más corazón de, de Surtling Que manda le hacha, eh Otro cinco Otro cinco, casi nada Bueno Casi nada Esto madera No, esto es no, madera, esto madera eh, voy a hacer la carne. voy a hacer la carne y nos piramos otra vez al boca negro. No paro de encontrarme por aquí a No sé si es que. Eh, hay aquí alguna. Sí, creo que hay una ahí. Sí, otra hay ahí. Mira. Vale. Oh, puta, y hay un pino. bueno, creo, creo, creo que otra cámara funeraria, esta nueva bueno, vamos al lío prefiero que me hace falta fabricar para pillar el horno de carbón no sé si son todos iguales o son aleatorias porque por ahora sí, son iguales parece, ¿no? Pues por ahora es eh, eh, eh, clava, vamos. No me joda, en serio. Cúrate, no, cúrate, cúrate. Que te va a ser falta curarte, cúrate. Ha cubierto. O sea, ¿me puedo... Po ¿Podría construir aquí yo? Otra fuerte es Oye, pues poca broma podría, podría hacerme aquí una de estas Dentro de una morre y todo Si, sí, esta es diferente a la otra que he visto Es diferente Pues en serio, poca broma Te podrás sacar aquí perfectamente encima con, con entrar y salir. Y no te pueden ni atacar. Y aquí así me la cama y así poder pernoctar aquí. Oye, oye, oye, oye, oye, oye. Lo veo factible. No sé si luego se regeneran. Eh... Pero lo veo como menos curioso. Oye, no, no hay aquí que esto. La verdad es que ya tengo, ya tengo para construir si creo, el horno de carbón. A la muy mal. Pero me parece, como no, bueno, curioso. Eh, me ha parecido curioso el tema este. Muy, muy, muy, muy, muy curioso. Vamos, es que eh, encima está cubierto... Muy eh... bueno, en serio. En serio, ¿eh? De todas maneras tiene su lógica Yo puedo coger cualquier estructura y ya puedo aprovechar Claro, es cuando está limpie el respawn. Uff Voy primero a, a coger todo, que no me da muy buena espina. Exhibir el sabio, registrar ubicación Se ha añadido una ubicación al mapa Vamos, que puedo Si muero, ¿puedo aparecer aquí? Pues si, pues, sí, se puede usar o sea, esto como como base Vamos, por, por lo menos, parece eso Me he quedado anodadado, vamos pues me voy a fichar, me voy a apuntar esta mamorra eh... Cámara funeraria O, oh, por lo menos en vez de aquí, porque aquí hay mucho, por lo menos aquí Aquí más para adentro, que aquí se mete para adentro el bosque negro no sé si se boca negros, para abajo o para allá. Eh. Buscar una más, más adentro y esa registrarla. Y quedármela. Mira, ahí hay un, hay un respawn. Ahí. Voy a limpiar esto. Ahí hay otro respawn, pero son de grises suyo en grisa de sofeo. Ahí viene. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Uy. Uy, uy, uy, uy. Uy, uy. Es que... A este no me enf suelo enfrentar sin cara a cara. Eso solo voy más que nada, en plan... En plan... Corre, corre, corre, corre. Encima te el chamán, el cabrón, que lo cura. Que lo cura el cabrón. ¡A esa mierda! ¡Taca, taca, taca, taca, taca! ¡Oh, tú me tengo... Tú que la puntería. En todo lorto, eh. Eh... Eh... Me ha parecido oír una cosa que no, que no quiero escuchar, ¿eh? Me ha parecido oír. No quiero estar en lo... ¡Uy! Esto, es, ¡Esto es cobre! ¡Hostia! ¡Yacimiento de cobre! Oye, pues mira, cobre no hace falta. Uy, paseme la, la espada y demás. Pues voy a tirar... La roca. Me viene de cobre para poder hacerme eso. Me van a venir. Me van a venir. Corre, corre, pero no lo lleva a la base. Corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, Aquí no le puedo hacer el digote. si le puedo hacer el diote, pero intento cargar Uf, uf, uf, uf, uf, uf Y es que aunque el tío viva en el bosque negro Salen del bosque negro Me, me pueden seguir perfectamente hasta que me pierden de vista Como ha pasado ahora Uf, uf, uf, uf, uf, uf Así digo yo, estoy escuchando uno, un rugido familiar De cuando me mataron la otra es ¿Qué era eso El puto troll Me ha troleado el puto troll, lo que ha faltado. Oye, he podido pillar algo de cobre uno, uno de cobre en su puta madre Bueno Uff, lo que ha faltado Lo que ha faltado, ¿eh? Pues más ha faltado todo de cuero Y qué tiro Uh, aquí Venga, esto Es que el trozo de cuero se me hace falta Me hace falta más, más el cuero que la, que la carne Uf, me he perdido Es que no sé si el troll va A ver, no sé cuánto va a aguantar eso Y el troll se lía, hostia. A ver, el troll, por lo que yo he visto, eh, pega fuerte, pero no sé hasta qué punto las construcciones las va a poder aguantar. Van a poder aguantar la, las construcciones. Yo creo que, es que está mal colocado, pero bueno. Bueno, chicos. Bueno, pues dormido Porque Era de noche Obvio, ¿no? <risa> Joder, me va me, me me a faltar uno, en serio Joder Bueno, vamos a hacer ya el horno de carbón. Venga. Vamos a hacer, a hacer el horno de carbón. Hijo mío, ocupa, ocupa más rápido un circo, ¿eh? ¿En serio? ¿Me vas a allanar todo esto? Ahí mismo, vamos a coger toda la madera posible La verdad que tiene una manera un poco rara, es rara esto de hacer la cosa. Ah, vale, la va echando. ¿Y cómo añado el carbón? Yo creo que voy a tener que quitarlo. Sí, yo creo que voy a tener que quitarlo. Tendré que agrandar más este espacio Para poder digamos que ponerlo todo Bueno si yo al fin y al cabo él luego no poner más, más carbón Y mira, y me, me he acordado Que la incursión es hacia la base es de noche cuando estoy mucho mucho rato en un sitio de noche Cuando estoy en una Y es lo que me ha pasado No me ha pasado otra vez Por eso no me han atacado estos días Esto estoy viendo que no me deja Ahora no de función Añadir objetos Aquí tengo carbón Y pide carbón Pero no me deja Porque seguramente el carbón se añada por ese lado Va, Seguro Voy a quitarlo Porque me darán para poder construir otro Espero O lo he cagado O no puedo Aquí está, vale, vale, vale, vale. Lleva demasiado peso, por comía, para que la sabemos? toma, vale Aún lleva demasiado peso Pff, Y... Tiro esto oh, Pues sí es que pesa poco Y ahora vamos a construir esto en un sitio que pueda acceder a todo Es que el mamón Ahí está bien Vamos a ver Al carbón, Qué cabrones Y aquí he hecho lo que vaya a hacerse Pues voy a coger el estaño que lo tengo ahí guardado Lo voy añadiendo Lo voy añadiendo, lo voy añadiendo Donde lo tengo, donde lo tengo, donde lo tengo todo un desorden que te la pata abajo siempre bueno, es que da igual al juego que juegue. Ya <risa> un un en un desorden de metáculo caga Eh, pisa mucho. Juega, entonces, Dame la mitad Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Es verdad que aquí, viene, bien, Venga, cojo pieza de, de construcción nueva, forja. Ah, hace falta la forja para poder hacer obviamente arma forjada. ¿Está curioso? A ver, está muy guapo porque tiene tiene rollo ese de que te hace falta ponerle H, coger el carbón, prepararlo, meterlo, ponerlo. Máximo 10 No como otro juego que puede meter 1000 stack y ale ¿Cuánto vale a ACM? Eh, la forja Cobre, madera Carbón y piedra, pues búscate la forja Te vas a cagar la pata abajo también tú No sé por qué sale eso, lingote de detalle de Listo para trabajarse Lingot. Ah, sí tengo cobre a ver, el cobre que, la mina de cobre en contra grande. No, no sé qué polla es eso. ¿Por qué me sale ese símbolo? Eso. Ah, vale, no se puede teletransportar. No sé qué crea decir eso, pero bueno. Soy un poquillo novato en esto. Una cosa como eso. Lo que sí voy a hacer es esto. Ahí. Ahí Y ya está Y qué voy a saber Guardáis el carbón sobre todo Guardar el carbón sobre todo Bueno chicos, eh, hemos durado un poquito más De lo normal Pero ya lo habéis visto Tenemos la forra, acá tenemos esto Yo lo que voy a hacer ya fuera de cámara Para avanzar un poco Que no tengamos que hacerlo todo demasiado continuo E ir a farmear Todo el cobre posible, todo el cobre posible y, y, y hacer, hacer posible poner la forja. La forja, perdón, el... Lo diré... Eh, así, la forja le La forja, ¿vale? Y bueno, y, y para empezar ya a crear armas más poderosas y mejor armadura y todo. Y poder darle matariles a los trolls que, que sueltan una cosa mucha Ya sabéis, un fuerte like. Seguirme si no me seguís en YouTube. Eh, comentar, decir Sugerir, aconsejar Lo que queráis, como siempre Con un rollito Nos vemos en el siguiente vídeo, soy me pido Chao Ué, Y creo que era a ver, Era, era, era ah, Ahí va una jodienda porque sin querer he muteado el vídeo. Voy a estar. Venga, hasta la próxima. Qué guay. Venga.